Redes sociales y cambios en los procesos de comunicación. ¿Cómo nos comunicábamos antes? En los pueblos, las señoras salían a la calle a contar lo que les había pasado durante el día o a cotillear sobre hechos que habían sucedido, sentadas en un banco horas y horas. A día de hoy, se siguen manteniendo conversaciones de este modo. Algunas personas mayores siguen usando el mismo método a pesar de la aparición de nuevos métodos de comunicación. La gran mayoría por la dificultad que les supone adaptarse a un cambio o porque se consideran personas tradicionales aferradas a usos y costumbres. ¿Cómo nos comunicamos ahora? Vamos a ver un ejemplo de personas de la tercera edad que han aprendido a usar las redes sociales. Bloguero, hoy quiero hablaros del Facebook, que nos ha cambiado la vida a todos, sobre todo a los mayores. Ahora ya nadie se extraña cuando oye esta conversación. Bueno, me marcho, seguimos hablando por el Facebook. Vale, vale. A mí solo me encontrarás hoy en el Twitter. Continuará. Ya que la evolución es constante y cada día hay más usuarios conectados a la red y adaptándose a las nuevas tecnologías. Los movimientos revolucionarios y activistas de todo el mundo han cambiado sustancialmente con la llegada de las nuevas tecnologías.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 Desde la creación de la web han pasado 20 años en los que se han modificado siglos y siglos de comunicación. Pero para entender la evolución y las consecuencias de este extraordinario acceso a la información, debemos antes retroceder y recordar quiénes somos. Nosotros, el Homo sapiens, el animal simbólico. La mente simbólica es una manifestación exclusiva de la inteligencia humana, detonadora de todas nuestras construcciones mentales. La cultura, el arte, la religión... Esta mente simbólica es la que supuso la extinción de una especie y la supervivencia de otra. Este hecho se explica por la capacidad superior para la comunicación que tenían los cromañones frente a los neandertal. Pero, ¿en qué consiste esta capacidad superior de comunicación? En que usábamos símbolos continuamente, nos comunicábamos. El neandertal no hubiese inventado una bandera. El cromañón iba pintarrajeado, usaba plumas, banderas, se identificaba con símbolos y ponía nombres a las cosas. Un cromañón reconocía a un cromañón de otro grupo, lo identificaba por sus símbolos y establecía alianzas en territorios extensos y hostiles con tal de cooperar. ¿Qué significa todo esto? Nuestra incipiente naturaleza comunicativa cambió por completo nuestra existencia como raza humana. Gutenberg, con el invento de la imprenta y la palabra impresa, cambió la civilización occidental. La tecnología cambió la forma de comunicarnos, de transmitir la cultura. Y ahora, la red como plataforma que une. Las redes sociales, la web 2.0, los nuevos soportes de expresión. Todo esto ha supuesto una nueva forma de pensar y de crear conocimiento. La era digital no solo democratiza el conocimiento, la información y las ideas como ya hizo la prensa, también hace posible que cualquiera sea creador de información. La realidad puede llegar a enriquecerse con el uso de las nuevas pantallas y las redes sociales. Henry Jenkins, experto en comunicación, nos habla de inteligencia colectiva y de cultura participativa. Las posibilidades de comunicación que ofrece la red al usuario en contraste con la era analógica son innumerables. Son la cúspide de un proceso que empezó con plataformas muy primitivas hasta desembocar en herramientas especializadas que nos han permitido construir comunidades de manera espontánea. Las redes sociales proyectan una imagen que se ha dañado con el paso de los años y la evolución de las tecnologías. Las modas pasajeras, los problemas de privacidad y la influencia sobre los jóvenes han sido sus mayores problemas.